Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Hernández. Bueno, eh, como habíamos quedado, esta semana es una semana que está recargada eh, por las noticias recientes de las alzas de la gasolina y de los productos alimenticios en nuestro país. Por eso hemos querido conveniente, aparte de tocar el problema de la coyuntura política, el día de hoy, explicarles a ustedes, ¿no? desde el punto de vista de la teoría económica, lo que significa un modelo económico como el que tenemos en el Perú, un modelo económico de economía de mercado salvaje, y cómo esto repercute ¿no? ¿Cierto? en las economías de cada uno de ustedes. ¿No? Esto forma parte de lo que se llama teoría macroeconómica dura, es decir, el manejo de variables ¿no? que explican... Como en una economía agregada como es la peruana, como es el resto de América Latina, donde se trabaja con valores consolidados, como el Producto Bruto Interno, el tipo de cambio, las tasas de interés, el tipo de inflación, las reservas internacionales, nos van a permitir a nosotros explicar por qué es que en el Perú, en América Latina, se están produciendo una serie de consecuencias económicas. No solo a raíz de la guerra de Ucrania, que es un factor endógeno, exógeno, sino fundamentalmente a raíz de lo que se llama factores endógenos propios a la estructura de la economía de mercado que tenemos en el Perú. Entonces, quiero este, precisar acá, eh, ustedes por favor si tienen la posibilidad de, de poder este, apreciar la, la pizarra, ustedes pueden darse cuenta con toda claridad ¿no? la forma como vamos a tratar de combinar ¿no? la serie de variables que influyen en esta suerte de, de interacciones económicas que se, dan, que se vienen dando y que se darán a futuro. Quiero este, decirles también a ustedes, eh, si me escuchan bien, por favor, para poder continuar, sería importante que lo digan ustedes para poder... Este, continuar con este análisis eh, ya, ok, me parece que sí porque estoy escuchando acá este, un audio adecuado y amigo, el problema es el siguiente ¿por qué en el Perú más o menos desde la década del año 90 propiamente el, el golpe del, del 5 de abril del año 92 con el cual se se busca, se persigue fundamentalmente, cambiar de modelo económico, es que las crisis económicas en el Perú han sido recurrentes, permanentes y hasta estructurales. ¿Qué cosa significa estructural? Estructural significa, digamos, una crisis que no es coyuntural, sino que es propia, inherente al sistema, al modelo del cual forma parte. Entonces la economía de mercado en el Perú, es una economía que nos ha llevado, nos está llevando a la pobreza, a la miseria, a mucha gente, digamos, que no tiene posibilidades en el futuro de que esta situación pueda mejorar. ¿No? Muchos decían ¿no? que con la constitución del año 93, con la constitución Fujimontesinista, se produjo en el Perú pues, una suerte de, de cambio, de milagro económico, ¿no? inclusive se hablaba del milagro peruano. Pero eso era una gran mentira, ¿no es cierto? Si ustedes se acordarán, cuando Fujimori recibe el gobierno, lo primero que realiza es concretar este modelo de economía y mercado salvaje y vende las empresas públicas, activos del Estado, activos de la nación, es decir, activos de todos nosotros por, por más de 50 mil millones de dólares subvaluados a, a mafias que se apoderan, digamos, de estos activos, como el caso de, de Petroperú, ¿no? donde se vende la refinería La Pampilla una empresa bollante, se vende la empresa, la empresa telefónica, la compañía perona Telefónica y casi la, todas las este, minas que tenía el Perú, y una serie de empresas que formaban parte del patrimonio nacional. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué luego de 30 años, 31 años de, o 32 años de aplicación de este modelo, seguimos en la misma crisis permanente? Y esta es una respuesta sobre lo que hay evidencia empírica, ¿no es cierto?, si el modelo fuera, en, fuera exitoso en el Perú, porque no se le ha tocado una sola coma al modelo económico que está en esa constitución fujimontesmista de economía de libre mercado, nadie, ningún presidente, ningún gobierno ha modificado nada, al contrario, se ha profundizado ese modelo, y todos aquellos que tienen este modelo de economía de libre mercado salvaje, que tiene más de 300 años de vida en el mundo, y que es el causante de la pobreza, de la miseria de millones y millones de habitantes en el mundo, no se explican, no entienden, ¿no es cierto?, ¿Por qué esa brecha que hay entre ricos y pobres, en lugar de acortarse, se ha ampliado? ¿No? Es un modelo depredador, es un modelo inhumano, es un modelo discriminatorio y que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Esta es una situación objetiva que se puede este, comprobar con cifras estadísticas del propio Banco Mundial que señala, ¿no es cierto? lo, lo ha dicho en su último reporte, que la brecha de la pobreza en el mundo se ha ampliado. O sea, no tenemos salida con este modelo. Aquellos defensores de este modelo libre mercado no entienden, o no saben, o lo dicen a propósito. No, que ese es un modelo antihumanista, des des deshumanizante, y que solo persigue el afán del lucro, ¿no cierto? la ganancia de un reducido número de personas en contra del bienestar, de la vida, de la salud, de millones de y habitantes en el mundo. Yo me voy a circunscribir al problema del Perú, que es el que nos interesa. He estado viendo, ¿no es cierto?, ayer, ayer anteayer, he informado de la situación Económica en Chile a raíz de la asunción al mando de, del presidente Boris Boric en Chile. Los problemas que tiene Chile son similares al que tiene Perú. Visto que Chile era una suerte de ejemplo, ¿no? de economía de libre mercado, ¿no? Son iguales al problema que tiene Colombia, donde están eligiendo a un nuevo presidente. Es probable que gane el candidato de izquierda, el, el economista Petro. No, es igual al que tiene Venezuela, a pesar de que hay un gobierno ahí autoritario, autocrático. Tiene la casi la misma estructura que de estas economías del resto del continente, igual que en Brasil, igual que en Argentina. Donde en Argentina el problema es que esa economía está sobreendeudada, igual que la economía de. O sea, todas las economías de Latinoamérica tienen problemas similares. ¿Por qué? Porque el origen de sus, de, sus, de sus problemas tiene un origen común, valga la redundancia, que es, no es la relación que tienen estas economías con los grandes centros de poder económico mundial que son fundamentalmente el G7, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Italia y Canadá. ¿No? Al, al que se agrega uno más por el G8, pero... En términos generales, son las grandes empresas propiedad de los inversionistas privados de estas empresas, los que han diseñado un orden económico mundial que se construyó luego de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y que es el modelo que está vigente todavía y que posiblemente, luego de que termine la guerra en Ucrania, vaya a tener que cambiarse, ¿ya? porque en la guerra de Ucrania los efectos económicos van a ser devastadores en el mundo eso se los lo anticipo como economista ¿cierto? estamos asumiendo no es cierto una situación en la cual el gran perdedor va a ser Estados Unidos Rusia la Unión Europea y el gran ganador va a ser China ¿ya? porque China luego de esta guerra va a empezar ¿ya? a comandar no es cierto el orden económico mundial más allá de la existencia no es cierto de Alguna gente habla del, del nuevo orden económico mundial que tienen los y los banqueros. Ese orden económico viene desde el de año 45, y mucho más, mucho más, mucho más atrás. Ya con las tecnológicas, con las químicas, con las farmacéuticas, con las mineras, con, los, con las automovilísticas O sea, el gran capital financiero. Ese orden continúa, pero a raíz de la guerra se está produciendo un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está modificando y la Unión Europea, no, no sé si se habrán dado cuenta, está modificando los circuitos financieros mundiales al querer castigar, al querer poner este, imponer medidas a, a Rusia con la finalidad de asfixiarlo económicamente. Entonces, este, las la medidas que han, que han impuesto Estados Unidos y, este, y los países de la Unión Europea, lo que han puesto en evidencia, ¿no es cierto? si ustedes se dan cuenta, es que en la moneda, no, las reservas monetarias en dólares no valen nada ¿no? pueden ser confiscadas en cualquier momento no tienen garantía no hay seguridad ¿no? y eso es lo que le pasó a los rusos al haberse congelado sus reservas en dólares y en euros una situación digamos este, que podría explicarles otro día eso significa que si ustedes tuvieran un millón o dos millones de dólares en, en algún banco extranjero digamos, como una suerte de depósitos si a Estados Unidos, si al gobierno americano, al presidente Biden no le da la gana de pagarle no se le paga a pesar de que hay compromisos internacionales de que ese dinero fía es reserva, es garantía y por lo tanto tiene que tener libre circulación en el mundo. Entonces, mucha gente, ¿no es cierto? Mucha gente se está refugiando, digamos, en el oro. Porque Estados Unidos, ni la Unión Europea ni China tiene el control sobre el oro físico. Y algunos, otros en el Bitcoin. Pero el problema del Bitcoin es que es una moneda digital que no tiene garantías, que no tiene seguridad. Sería una suerte de esquema este, de Ponzi, digamos, que podría caerse, venirse abajo, ¿hasta qué? Hasta que no haya un acuerdo de la mayoría de países, que garanticen, ¿no es cierto?, la circulación de esa moneda digital, ¿no es cierto?, y dejen de lado al dólar como moneda de circulación internacional, medio de pago. Entonces, las consecuencias son devastadoras, ustedes van a darse cuenta este, en el correr de los tiempos, que ya no hay garantía para in ningún país del mundo tener sus reservas internacionales en dólares. No solamente porque el dólar es un papel moneda más, es un dinero fía que no tiene garantía, digamos, sino porque además el gobierno norteamericano, que es el que emite la moneda, no lo garantiza, fíjense, te puede confiscar tus reservas, tus, tus, este, tus ahorros, de manera unilateral. Y, y, y yo me he preguntado, no ¿por qué los neoliberales, los liberales, los libertarios, no saltan hasta el techo por este asunto? Entonces han impuesto una medida, digamos, confiscatoria, que solamente lo aplican en, en tiempos de revolución, digamos, los, los partidos o movimientos este, socialistas o comunistas pero lo está aplicando este Biden con la anuencia de la Unión Europea. y nadie dice nada, todos se han quedado conformes o sea, es un precedente nefasto ¿Ya? o sea, el día que a Biden o al presidente americano se le venga, digamos, a la cabeza, bueno, las reservas internacionales del Perú más o menos 80 mil millones de dólares este, no, no hay que cambiárselas, no hay que garantizarse en las transacciones internacionales entonces no tiene sentido, pues, tener esas reservas, digamos, en esa moneda porque nadie nos garantiza que nos vayan a nosotros a recibir esa moneda o a hacer uso de esas transferencias a través de ese medio. Por eso les digo que los rusos tuvieron la precaución, ¿no es cierto? Antes de entrar a la guerra, en convertir mucho de sus reservas internacionales en dólares, en oro físico. Por eso que no van a sentir tanto, ¿no es cierto?, la, el impacto de las medidas si van ellos a, a seguir en la guerra y podemos ver en la última parte de esta transmisión cómo va a terminar esta guerra, como la, ha, ha sido Kier, la captura de, de Kedwan bueno, y, y la recomposición del orden político-militar en Europa. Pero vayamos al, al tema económico, que es lo que nos interesa a nosotros. Fíjense. Esta es una, este es un modelo, un modelo de economía de mercado bastante simple, ya, bastante simple, pero que yo este, he tratado de resumir para que ustedes más o menos entiendan cómo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, tiene otra... Tiene otra composición, porque el modelo es un acercamiento, una simplificación de una realidad, digamos, este, determinada, ¿no? eh, Donde se hace abstracción, ceteris paribus, de algunos, algunas variables, algunos elementos que no son determinantes para que la maquinaria, la estructura económica de ese país funciona. Entonces, en el modelo se simplifica y se pone lo más importante, los factores o variables determinantes que te explican cómo funciona la economía en ese país pero además el modelo este, los modelos no necesariamente son de la realidad ¿no? hay modelos teóricos ¿no? y hay modelos anclados a una realidad este es un modelo anclado a una realidad ¿no? ¿por qué? porque puede ser contrastable contra la sociedad peruana contra la forma como se procesan las relaciones económicas en nuestro país o sea, es un modelo que puede ser, en, en otras palabras en el lenguaje popeiano, puede ser falsacionado ¿no? para ver si esto es real o esto no es real para mí es real miren cuatro elementos familias que dan su trabajo gobierno ¿no? que maneja este, el principal, la, la principal variable que ¿no es, cierto? es el, el, el presupuesto general de la república en el Perú más o menos este, estamos hablando, estaremos hablando de unos este, 200 mil millones de, do, de, de soles que es el presupuesto general de la república 200 210 mil, Póngame los 200 ahora, ¿es, es importante lo que el gobierno hace con ese dinero, sí. acá no, familias contra gran empresa empresa y microempresa estos son los que tienen relación indirecta con lo que se llama el PBI el PBI, más o menos en el Perú es 220 mil millones de dólares que es la riqueza que cada año se produce en nuestro país que son manejados por todas estas entidades, conjuntamente con las familias. Bueno, este es el modelo que, que, que está en el libro de, de, de economía, ¿no? donde no existe estas variables que están acá, ¿no? Que son, ¿qué cosa? Fundamentalmente la, la, la llamada economía informal o economía subterránea, ¿no es cierto? La economía de la corrupción, sobre todo en los países de América Latina y en Ucrania, ¿no es cierto? La economía de la corrupción, que es la que mueve muchos capitales, y la economía del narcotráfico o, la, o lo que se llama la narcoeconomía que en el Perú, en Colombia, en Bolivia, es una realidad. ¿no? Y, y ustedes dirán, ¿por qué, ¿Por qué es importante? No por la, solamente por la cuestión de que esto sea un delito de tráfico de drogas, ¿no? sino porque la, la narcoeconomía inyecta ¿no es cierto? una masa monetaria en dólares, o sea, una oferta en dólares, que permite, en cierta medida, estabilizar el tipo de cambio en el Perú. ¿No? Sí, Está, los, los narcos estarían haciendo un trabajo similar al que hace el, el Banco Central de Reserva cuya principal función ¿no? es dictar la política monetaria en el Perú para cuidar, para garantizar la estabilidad monetaria del Perú. Entonces, esto no lo ven los norteamericanos, no lo ven los europeos, este, este dato lo tienen fuera de ellos. Ahora, es ¿por qué es importante esto? Porque es economía real, ¿no? es, es economía negra, sí, pero es economía real. ¿Por qué? Porque a través de, de, de esta economía... Se producen inversiones en negro, ¿no es cierto? Se hace lavado de activos y se genera consumo. Cuando se compra carros, se, se hace una serie de gastos por parte de, de la gente que hace lavado, que introduce el, el, el dinero del narcotráfico a la economía formal, se está moviendo, digamos, el aparato. Ya. Eso no lo to toman en cuenta y es un grave error, pues, porque ese es un dinero que existe, son dólares que existen. Por ejemplo, que los bancos se lo compran en... en, en en el Brian, en Chisa, lo compraban antes. ¿Lo, lo, lo, lo compran por qué? Porque lo, lo, lo, lo, lo compran a un precio menor al del mercado cambiario informal. Y ganan dinero, pues, ganan un sol, ganan 50 centavos por cada dólar que eh, cambian. Ya, entonces, fíjese, ¿qué cosa es lo peculiar, qué cosa es lo importante acá? ¿Qué cosa es lo importante? Fíjense, las familias aportan trabajo, trabajo reconocido, trabajo formal, o sea, el trabajador en planilla, o trabajo no reconocido, el trabajo de las amas de casa, de muchas madres de familia que no reciben un solo centavo pero y trabajan 12, 14 horas. Ese trabajo, digamos, el, lo que hacen las familias puede ser cuantificado digamos en, en términos de lo que se llama la PEA. O sea, la PEA, ¿qué cosa es? La población económicamente activa y en términos de formalidad o informalidad. Por ejemplo, tenemos 15 millones de informales, más o menos el, el 80% este, de la PEA. Tenemos un 35% de pobres, o sea gente que no trabaja, que no tiene acceso al mercado y que vive en condiciones este, inhumanas con menos de un dólar diario tenemos que son más o, más o menos 10 millones de, de pobres tenemos del 20% formales, son 6 millones de personas que están en planilla con sueldos mínimos, y tenemos más o menos un 10% de clase media de, de burocracia, ¿no es cierto? y de mil oficios que representan 2 millones de personas o sea, 33 millones que son Ustedes pueden ver acá, en este caso, en el Perú, ¿no? a diferencia de Estados Unidos, esta economía, la economía de la informalidad, es la que sostiene el aparato económico, porque es la que produce sin tener salarios justos, sin tener derechos sociales, sin derecho a la seguridad social, sin derecho a la salud. Y eso beneficia, pues, a la gran empresa formal, a la empresa formal. ¿Por qué? Porque estos informales son una fuerza de ventas. Ellos le venden, ¿no es cierto? Le venden la Coca-Cola, le venden las bebidas, las cervezas, las galletas, los paletones, los helados. Ellos son los que mueven la producción de esta gran empresa. La gran empresa, para poder mover sus productos, tendría que formar una red, una cadena de mayoristas y de minoristas. Y que le costaría, pues, ¿no? Parte de sus utilidades. Pero no, ellos se han dado cuenta que en el Perú, más o menos desde el año 60, cuando la informalidad crece con la migraciones de que es, es, hay un grupo humano que podría trabajar para ellos sin estar en planilla, sin pagarle derechos sociales, no ganancia líquida, ganancia pura, porque le entregan el producto y el informal verá cómo lo vende. Ya, ese es un gran negocio para ellos, y no, como lo, y no como lo que dice mucha gente que no conoce el problema, como lo dice este, este, el farsante Hernández Soto, que no es economista, ¿no es cierto? de que él cree que el problema de la economía de informar en el Perú se, se, se, se soluciona, este, formalizando a los pequeños informales, sacándoles un RUP para que, para que paguen tributos, eso jamás va a suceder en nuestro país, señores, ni en América Latina, porque el problema que tenemos acá es lo mismo que tiene Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, eso no va a suceder, en México, Colombia, Venezuela, el problema es igual, la informalidad con la formalidad es la cara de la misma moneda, es el cariceño, o sea, no existe informalidad sin la formalidad. Y la formalidad no puede existir sin la informalidad. Entonces, no pueden erradicarse. Es un problema en América Latina irresoluble. ¿Por qué? Porque la gran empresa jamás va a invertir, va a gastar dinero para pagar lo que ellos llaman sobrecostos laborales. Para aumentar su canilla, para aumentar este, Para pagar este seguro social. Pagar más impuestos. Ellos jamás lo van a hacer. Por eso es que sacan de la planilla a esos trabajadores y los que tienen afuera. Y eso no, no son carga laboral para ellos, porque no tampoco les van a pagar CTS. ¿Ya? Entonces, ese es el ¿no es cierto?, estas familias, ¿no es cierto? Del sector tengo, de los formales, de los formales se, se forma lo que se llama un fondo, ¿no es cierto?, el Fondo de Ahorro Nacional, y también con los, con los ahorros que hacen los depositantes en los bancos, en las cuentas que tienen el descuento de las AGP o el descuento del Sistema Nacional de Pensiones este ahorro es fundamental estos fondos son fundamentales ¿para qué? para poder financiar proyectos económicos y empresariales ¿Ya? porque si no hay ahorro, no hay capital, no hay inversión y por lo tanto, el proyecto puede estar bien formulado pero como no tiene financiación, no se ejecuta fíjense, es lo fundamental, los trabajadores y esto más o menos estaba calculado, había una masa de 190 mil millones de soles que manejaban la, la, la, las AGPs hasta hace poco, bastante antes del COVID, antes de que se formulen las leyes que autoricen el, el, el reembolso parcial de esos aportes. O sea, tenemos familia, tenemos este, la economía informal, tenemos el gobierno, ¿no es cierto? Y la gran empresa. Por parte del gobierno, estos... 2.000 mil millones de soles de, de presupuesto, fundamentalmente vienen, vienen de los impuestos que paga la gran empresa, que paga la familia, por eso hay, que hay ese círculo. ¿Ya? Y a través de estos este de este presupuesto, es que el gobierno, el Estado, se convierte también en, en un consumidor, eh, gasta, ¿no es cierto? En, en cuando, cuando equipas un colegio público, cuando gasten vacunas, esto sale del presupuesto. O sea, es un consumidor más grande, aparte de la familia, pero el consumo de la familia, el consumo del gobierno, va a los fondos de la gran empresa. ¿Quién se beneficia? La gran empresa. Ahora, la gran empresa cómo retribuye no al, factor, al factor trabajo, lo retribuye con sueldos mínimos devaluados, de con sueldos mínimos que no tienen la capacidad adquisitiva. Sin embargo, ellos recuperan ese el dinero vendiéndole productos y servicios, bienes y servicios más caros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a eso le indexan ellos la inflación. Y lo pueden ver ustedes claramente en los productos que muchos de ustedes compran todos los días, ¿no? Uno que la gasolina está ya a 21 soles, y a 12 soles, en 21 el pollo está más o menos a 12 soles y así por el estilo. O sea, el proceso el inflacionario es el peor impuesto que se le puede colocar a las familias porque los empobrece más, deteriora sus su condiciones de vida, y eso, en buena medida, es responsabilidad del gobierno y de la gran empresa. Y hoy, y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, el 2020, 2022, hay un problema, ¿no?, en lo que se llama factores exógenos. Es una guerra que hay en, en Europa, en Ucrania, ¿no?, que ha aumentado el precio del petróleo, del maíz, del trigo, pero que es un factor colateral, porque decirle esto, eso tiene incidencia en un 30%. El otro 70% son factores endógenos. O sea, la política económica del gobierno y la forma como la gran empresa, las empresas en el Perú, manejan su política de costos, su política de precios. Porque como es una, una economía oligopolizada, es falso eso de que sea una economía de competencia, acá hay mucho de acaparamiento hay mucha especulación y el gobierno no puede hacer nada, ¿por qué? porque no tiene políticas anticompetitivas y estos señores pueden poner los precios que le da la gana amparándose que en el Perú hay libre mercado y que los precios están sujetos a la oferta y la demanda es la gran mentira, ¿no es cierto? porque eso no debe ser así fíjese, entonces el gobierno, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué funciones tiene en este caso? el gobierno, ¿qué más puede hacer? El gobierno, a través del Banco Central de Reserva, maneja todo el circulante monetario, o sea, los billetes, la moneda, y maneja la deuda externa, ¿no es cierto? Y eso es fundamental, porque las reservas internacionales también inciden, ¿no es cierto?, en la economía en general. Si tuviéramos un volumen adecuado de, de reservas, tendríamos capacidad para soportar los choques ¿no es cierto?, de los precios internacionales. Si no lo tuviéramos, como pasa en el momento en Argentina, o en otros países, los precios se dispararían y podrían ser parte de una hiperinflación hiper ascendente. Entonces, manejo la impresión de billetes, o sea, la maquinita, control de la doble externa, control de las araseras internacionales, control, ¿no es cierto?, o manejo de la, del tipo de cambio. Por ejemplo, yo, yo les pronostiqué a ustedes el 28 de julio, que estaba el dólar más o menos a 4.10, 4.12, que el dólar iba a bajar a 3.70, 3.60. Y el dólar ha bajado en estos últimos cuatro meses. Yo les dije a ustedes también, que si yo fuera presidente del Banco de la Reserva, yo podría bajar el dólar, tirar abajo al piso el dólar, hasta 3.20, hasta 3 puntos por dólar. Simple, ¿no es cierto? Incrementar, ¿no es cierto?, la oferta monetaria en dólares, en el mercado, y de esta manera no solamente cubrimos la demanda, sino que también podríamos inducir, digamos, a una situación donde, por abundancia de dólares, los agentes económicos ya no tienen interés, no tienen incentivo para poder ahorrar o querer sacar los dólares al exterior. Y junto con eso, con una subida de la tasa de interés, para que el, el dinero no se vaya a paraísos fiscales, al exterior, sino que el dinero se quede acá en el sistema financiero nacional. ¿Se ha hecho eso? No. ¿Por qué no quiere velar de aumentar la oferta monetaria? Porque como les explico a ustedes, el Banco Central tiene más o menos 70 mil millones de dólares en reservas. ¿Por qué no oferta 2 mil, 3 mil millones de dólares al mercado de cambios acá en el Perú? Sencillamente porque él está protegiendo, grávense bien esto, los intereses, de las grandes transnacionales, de los grandes exportadores. ¿Ya? Porque al exportador le conviene tener dólar caro. Porque gana más, sin, haber, sin hacer inversión de un solo dólar. Yo exportador, tengo de una mina, yo telefónica, yo exportador, puedo exportar a 3.70 o puedo exportar a 4.20. ¿Qué me conviene a mí, como exportador? Exportar a 4.20. A mí me conviene que el dólar suba y gano mucho más dinero, o sea, con esta subida estaría ganando en mis utilidades si yo al año, hagamos un ejemplo, una minera, como la Bamba, si yo gano mil millones de dólares de utilidades por, si yo modifico a través del BCR el, el tipo de cambio, estaría ganando un plus entre 10 o 15% adicional a las utilidades sin haber invertido un dólar sin haber movido la producción, sin haber aumentado la producción. O sea, estaría hablando más o menos de unos 150 millones adicionales. O sea, mi utilidad sería de 1.150 millones de dólares y no 1.000 millones de dólares. Solamente por la movida del tipo de cáncer. Entonces, este ha sido un gran error, siempre lo repito. Cometió Vladimir cerrón Bellido, Pedro Castillo, de ratificar en el cargo al señor Velarde, que es un representante de los grupos de poder económico en el Perú, de las grandes transnacionales. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Las empresas, la gran empresa, la pequeña empresa, la empresa mediana, hace el proceso de transformación, ¿no es cierto? Para producir bienes y servicios. Pero para eso necesita, ¿qué cosa? Necesita tener tecnología, necesita tener capital, ya sea como capital humano o como capital financiero, y necesita tener recursos naturales. Con la constitución neoliberal del año 93, el gobierno le entregó los recursos naturales, a estas grandes corporaciones. La tecnología la traen ellos de sus países y se paga esa tecnología no es gratis. Por eso que nuestra balanza comercial es superavitaria, pero nuestra balanza de pagos es deficitaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar por la tecnología. Y tenemos que pagar los intereses y los capitales que traen de esos países para poder hacer algún proyecto de inversión. Ahora, estos, estos recursos te dan una producción que al final, al final, esto se llama ganancia, y que va a permitir, digamos, la acumulación de ese capital, ¿no? Como producto de todo este proceso, hay una acumulación de capital, que es la fuente, que es el fondeo de todas estas empresas transnacionales. Que no se queden en el Perú. Esto sale hacia sus matrices, pues son la fecha acá, sale a las matrices. Y eso pasa a los activos de las compañías mineras en Estados Unidos, en Europa, en China. Y en el Perú no se queda nada, solamente se queda el pago de sueldos y salarios, ¿ya? el pago de alguna regalía, el pago de impuestos, el resto se vaya por eso, que nosotros no tenemos capacidad de ahorro, nosotros somos exportadores de capitales a los países centrales, entonces ese es el esquema digamos que no nos permite a nosotros desarrollarnos, es imposible que el Perú pueda industrializarse, que podamos ir a un desarrollo económico sostenido en el tiempo, si queremos modificamos esta estructura económica de una economía de libre mercado salvaje, depredadora, extractivista, primario exportador Acá está la clave, ¿no es cierto? En la acumulación de capital. Eso no sucede en Estados Unidos, no sucede en Japón, porque en Estados Unidos y Japón no hay una transferencia, no hay un trasvase de las utilidades hacia el Perú, por ejemplo. Ustedes jamás han visto que vengan capitales o utilidades de Estados Unidos o ganancias de empresas peruanas en Estados Unidos y hacia el Perú. ¿Ya? Todo se queda allá. Y ellos, cuando quieren hacer un proyecto económico acá en el Perú, en América Latina, lo que hacen fundamentalmente es hacer uso de estos capitales transferidos y lo traen acá como inversión extranjera directa o indirecta, o si no se fondean ¿no? con nuestros ahorros que están en la O sea, no les cuesta nada ellos, hacer uso del fondeo. Como lo hace la compañía telefónica, lo hace Ripple y lo hacen todas las empresas extranjeras que vienen a Perú con un millón de sales de capital. Pero emiten valores por 100, 200, 300, 500 millones de dólares a través de la Bolsa de Valores de Conocer y levantan capitales que son capitales de origen de los trabajadores, ¿no? que son sus aportes en las empresas. Parte de la producción es importada: son minerales, a la exportación y otras. Otros productos. Lo importante acá es retener, ¿no es cierto? Lo importante acá es retener que de esas exportaciones nosotros exportamos piedras más o menos por un valor de 30 millones de dólares, que es el 50% de nuestras exportaciones. Entonces jamás el Perú va a ser un país industrializado. Nunca. Porque la clave ¿no? para que un país se desarrolle es que ese país exporte, ¿no es cierto? Productos con valor agregado: maquinaria, computadoras automóviles, tractores, motores, esa exportación que es la que tiene la ¿no? agregada, no la exportación de piedras, y a eso, pues eso se llama exportación primaria, exportador, extractivistas, porque solamente vamos a Zocabón, o van a, a transaccionar al socavón, sacan la piedra, la chancan y la, y la, y la, y la, y la se la llevan en barco, y si allá en sus países hacen el proceso de transformación. ¿Qué importamos? Importamos todo lo contrario, ¿no? Importamos lo que ellos producen allá, celulares, este televisores, computadoras, carro, o sea, productos terminados. Entonces, en esta relación entre importaciones y exportaciones, ¿no es cierto?, es imposible que el Perú y América Latina pueda tener la posibilidad de desarrollar una industria nacional. Eso no es posible. El que diga otra, otra cosas no conoce el problema. Entonces, hay que variar esta matriz. Porque a esto se agrega otra... Este, otra diferencia, ¿no? Fundamental. que es lo que se llama la balanza de pagos La balanza comercial es la diferencia que hay entre lo que exportamos y lo que importamos. Ahí, generalmente, el Perú tiene balanza favorable. O sea, tenemos un superávit de 300, 400 millones. Pero eso se diluye cuando nosotros estudiamos la balanza de pagos. Si esto es la balanza comercial, está ahí. la balanza de pagos es todo esto el que está en este cuadrado. ¿Que comprende qué cosa? La balanza de, de pagos. La balanza en cuenta corriente y la balanza con transferencias, ¿no es cierto? O, es decir, pagamos las utilidades, pagamos lo normal pagamos nosotros la transferencia que, que se hacen este, a esos países pagamos intereses de externo entonces cuando hacemos la suma y resta la balanza de pagos siempre es negativa y cuando la balanza de pagos es negativa un país está en crisis, como Argentina ¿por qué? porque no puede pagar sus importaciones pues. entonces si no puede pagar sus importaciones ¿qué hacen? nos, nos, nos tienen amarrados ¿no? Tú tienes que pedirle plata prestada al Fondo Monetario. O colateralmente al Banco Mundial o al sindicato de bancos este, privado. Eso es lo que acaba de hacer este, Argentina. Por eso que hay ahorita protestas. Ha muerto mucha gente en Argentina en estos dos días desde marcha de huelgas. A pesar de que está el gobierno peronista. ¿Por qué? Porque Macri en, sobreendeudó a Argentina y se comprometió a pagar 40 mil millones de dólares de deudas. El gobierno de Fernández no lo puede pagar, pues. Porque lo que exporta no le da. Es imposible que puedan pagar 40 millones de dólares, este, señores. ¿Qué cosa ha hecho? Ha hecho refinanciar la deuda. O sea, patear la deuda de hoy, 2022, a 2100, 2150, 2100. Ese es el negocio típico del, del, del, del Fondo Monetario. ¿no? Ya, Hoy día no puedes pagar ya, este, págame los intereses y refinanciamos eso a 15, 10, 50, 80, 100 años. Y el país sigue intervenido. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario te coloca interventores en tu Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para asegurar, digamos, el pago de, de la deuda, ¿no? Eterno. Y te tiene monitoreado, digamos, este la economía, ¿no? Porque te dicen, ¿no? Bueno, acá tienes el plan de ajuste a través del cual el Ministerio de Economía va a monitorear a, este, a este país. Y si no lo cumples, te cortan todo. Como lo, como lo que están haciendo con Rusia. Entonces, la gran corporación, ¿no es cierto?, transnacional, que es el, G, el G7, el G8, es el que maneja todo este circuito. Es imposible, pues, es imposible, este, cuando hablan de, de industrialización, de nacionalizar, de despropiedad, de, están hablando tonterías. Porque es una estructura, digamos, que está consolidada a través de la constitución del año 93, la constitución fujimontesinista. Que le garantiza qué cosa? El saqueo del país, 380 millones de dólares en esos 30 años, del año 90 al año al 2021, al año actual, inclusive, o este año, y porque esa constitución, ¿no es cierto?, le garantiza a través de lo que se llama ¿no es cierto?, los contratos ley, las concesiones de todas las empresas, a través de los este, contratos ley, de control sobre los, los recursos naturales, sobre las minas y todos los activos que tenemos en el Perú. y Si nosotros queremos, como lo dice tontamente, ¿no es cierto?, este, Cerrón, Bermejo, Bellido, Castillo este, hacer una constituyente una nueva constitución no se puede con esa constitución este, fuquimontesinista. porque ir a una asamblea constituyente teniendo como antecedente esa constitución 23 es ahorcarnos nosotros porque no podemos hacer nada no podemos nacionalizar una hoja de papel señores porque si lo hacemos nos embarcan todos los activos que tenemos nosotros en el exterior nos embarcan en nuestras escenas internacionales. Nos ponen de rodillas. ¿Por qué? Y nos demandan en el Y nos obligan a pagar multas, tasas, penalidades. Porque el fundamento de ellos... Ah, ustedes han violado la constitución del año 93. Que esa constitución le daba garantías al inversionista extranjero para que pueda traer su plata y hacer su negocio. Ustedes al, al hacer esto están violando esa constitución. Están violando su propia normatividad. Y tienen que pagarnos. Por eso que Lo primero que tenemos que hacer es anular esa constitución delincuencial. No pedir convocatoria de la asamblea constituyente, eso es imposible. Porque usted puede convocar una asamblea constituyente, como en Chile, pueden ustedes elaborar una constitución, pero repito, entienda, los contratos celebrados en esos 30 años del año 90, el, el remate de las empresas este, públicas y todo lo que se han robado en nuestro país en esos 30 años no se puede recuperar, porque la constitución regirá pues a partir del 2022 hacia adelante del 2022 hacia atrás eso queda oleado y sacramentado no hay ninguna posibilidad de que esto se pueda recuperar porque ustedes con la nueva constitución están reconociendo ustedes que esto ha sido lícito por eso yo les digo, entiendan por enésima vez lo que hay que hacer es anular la constitución del, de Fujimori del año 93 y retrotraemos al año 90, cuando estaba vigente la constitución de años 39. Eso no se puede hacer con una nueva constitución. Eso se hace con la cláusula PETRI, artículo 307. Porque si ustedes aplican una nueva constitución, esa constitución no es retroactiva hacia atrás. Esa constitución nueva que se podría tener sería de aquí hacia adelante. No pueden expropiarle ningún tipo de empresa. No pueden anular ningún contrato a ley. No pueden hacer nada ustedes contra lo que se hizo en esos 30 años, pues eso está consolidado, está legalizado, legitimado, por esa constitución de 93. Por eso que lo primero que tenemos que hacer es anular la constitución fujimondecista y a partir de la restauración de la, la 79, nosotros podemos hablar claramente en este, una asamblea constituyente, pero sobre la base de esa constitución de 79. No es una constitución, aunque yo no creo que se necesite mucha, mucha modificación. Los que hablen de reformas parciales, de enmiendas constitucionales, son unos burros. Los que hablen de asamblea constituyente son unos burros en estos momentos. ¿Por qué? Porque están dándole validez, vigencia a esa constitución montesimista que ha formalizado la economía del libre mercado en el Perú. Y eso es la causante del alza ¿no? de la gasolina, del pan y de todos los productos alimenticios. Porque esa economía de libre, de libre de mercado salvaje está garantizada, sacralizada por la carta del 93. Eso se llama economía especulativa. ¿ya? Eso se llama e -e economía del, del saqueo. Porque cómo es posible, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, por decirles a ustedes, que una una lo que sucede en el COVID, una pastilla de acitromicina, ¿no? su valor normal en el mercado. 10 céntimos lo hayan estado vendiendo a 5 soles a 10 soles eso es absurdo porque es la misma pastilla ¿Por qué me cuesta en un momento 10, 10 céntimos y por qué en otro momento me cuesta 10 soles me dirán porque es la libre competencia no, esa no es la explicación eso es pura especulación puro acaparamiento ¿no? que está fuera de una economía racional no intervencionista, sino una economía que debe ser regulada. ¿Para qué? Para poner freno a los abusos que existen en la economía de mercado salvaje. Ejemplo, el caso de la gasolina. Si Petroperú tuviera el control de la pandilla, tuviera el control del 90% de acá de la venta de gasolina, podría el Estado, o el gobierno, regular el precio. No control de precios, regular precios. Y la gasolina no debería estar costando, la de 95, 97, no debería estar costando 21 o 20 soles. Podría costar 15, 14 soles. ya Porque el Estado no tiene ánimo de lucro. El interés del Estado no es un interés particular, no es un interés este, agiotista. Es un interés público, un interés para que la mayoría de los peruanos tenga bienestar. si hubiera economía regulada no tendrías por qué pagar intereses de 70, 80, 85% un interés racional en cierta medida justo y equitativo 10, 12% por ¿ya? pero no los intereses que le permite esa constitución al, al, al especulador le, le, le permite cobrar lo que le dé la gana ¿no? porque se, se señala que eso es libre competencia porque en el Perú no hay libre competencia, es una economía cartelizada, es una economía oligopólica, y la economía de competencia perfecta tampoco existe, así como no hay comunismo, grave es esto, ¿eh? así como no hay comunismo en el mundo, tampoco en el mundo existe economía de competencia perfecta, la economía libre de mercado es un cliché, y lo que a, a, a quienes les gusta tanto los Estados Unidos, vayan a Estados Unidos, son economías que están reguladas por el gobierno, a través de sus entidades regulatorias, pero pese a ello, hay unas leyes antitraza. Pero pese a ello, ¿no? los grandes oligopolios, las grandes transnacionales, a través de los lobbies en, en el Congreso, en el Senado Norteamericano, han logrado tener ciertos beneficios, y siguen teniendo beneficios, fundamentalmente ilícitos, fundamentalmente, del manejo de sus empresas en el exterior. Donde juegan con los precios para tener sobreutilidades. Ya, entonces, esta es la economía, señores. Entonces, les decía, ¿no? por ejemplo acá, la inflación mundial, en este momento, porque es mundial, ha sido disparada, golpeada por la guerra de Ucrania, fundamentalmente por decisiones de los grandes ganadores de, de esta guerra, ¿no? que son las empresas armamentistas, o sea, la, la, la, los fabricantes de armas, que a través de su gobierno son los que están metiéndole más gasolina a esta guerra, ¿no? cuando esta, esta guerra en Ucrania no tiene razón de ser, porque hace rato ellos han debido, digamos, llamar a las dos partes, a que paren esto y que lleguen a una suerte de de negociación y no ir a una guerra de exterminio, ¿no es cierto? Ustedes, si ustedes se dan cuenta, los traficantes de armas le están entregando armas a, a, a, a, al gobierno de Ucrania. ¿Para qué? Para que resista hasta el final. O sea, que los rusos eh, tienen dado la orden de que, eh, como fue la toma de Berlín, los que conocen la historia saben esto perfectamente bien. Fíjense la diferencia entre la toma de Berlín, el año de 1945, y la rendición de París, en 1941, cuando Hitler avanzó sobre el lado oeste de Europa invadió Bélgica, Holanda, los Países Bajos, y derrotó al, al ejército francés e eh, inglés en menos de 30 días, lo último que le quedaba era to tomar Francia. Lo iban a tomar a sangre y fuego, o sea, iban a bombardear, le iban a destruir. ¿Y qué cosa hizo el gobierno? ¿Ustedes creen que el gobierno francés de esa época tomó la decisión estúpida ¿no? de decirle, vamos a resistir hasta el último francés, hasta el último parisino, no, lo que hicieron fue rindieron la ciudad, porque no querían ver destruida a París. Esa decisión ¿no? de resistir hasta el último hombre es una decisión fascista, esa es la decisión que tomó Hitler. Cuando cercado por los rusos, el año de 1945, en, mayo, en abril de 1945, los rusos con, con su coba a la cabeza le dijeron al alto mando alemán que ríndase porque están rodeados porque ustedes no se rinden, en, en, en 48 horas nosotros vamos a bombardear las ciudades, esta ciudad, con civiles, con los que estén adentro, y, y si hay civiles que, va, que salgan a, a través de los corredores, una, eh, 48 horas no, no salen, nosotros vamos a bombardear la Berlín. La... Y Hitler de su boom, que dijo, no hay que resistir hasta el último hombre, porque tenía una concepción equivocada pues, de lo que era la nación alemana. Entonces los rusos, ¿qué cosa hicieron? Bombardearon toda la ciudad, pues, la, la dejaron hecho piedra sobre piedra Berlín, y este asunto terminó, ustedes saben cuando Hitler se suicida. Ahora, ¿qué cosa quieren en Ucrania? ¿Quieren que este señor, que este comediante, que es este, que este presidente? ¿Qué le dice a, a, a los ucranianos? ¿Hay que resistir en, en, Hay que resistir, digamos, en. ¿En qué? ¿Hasta el último hombre? Si los rusos ya lo tienen cercado. ¿Qué cosa quieren que haya una ciudad arrasada? Quieren, quieren que se destruya la ciudad. Y que los que sufren más son los civiles. Cuando lo que tiene que hacer es sentido común, tiene que rendir la ciudad y luego tiene que negociar, porque Ucrania no va a desaparecer. Porque para eso es la diplomacia, si no, no tendría razón de ser la diplomacia. Pero no vas a ir tú a una guerra de exterminio total ¿no? hasta el último este, ciudadano de Ucrania, ¿no? que esté ahí en, y muera ahí, piedra sobre piedra, con las bombas que le van a meter, porque son las leyes de la guerra. Pues. ¿Por qué los americanos no mandan a nosotros tropas a ayudarlo a, a los ucranianos? ¿Por qué no mandan a los franceses? ¿Por qué los ingleses no mandan? Pero sí le mandan armas, ¿no? Es que lo están usando como carne de cañón, no se dan cuenta ustedes. Porque no los admiten que no están en la Unión Europea y lo dejan solos ahí. ¿eh? ¿Qué cosa le dan? Que mandan armas, la... defiendan, defiendan, hasta el final. Porque quieren convertir un Ucrania en un cementerio, ¿no es cierto? Que sea el límite, pues, ¿no? con los rusos. Para luego de eso colocar ahí toda la potencia nuclear que tiene Occidente. Y Putin no es tonto, pues. Y por eso está haciendo la guerra, ¿no? Porque quiere, quiere preservar a los rusos de un eventual ataque nuclear que pueda este, Estados Unidos comandar, ¿no? con sus socios de Europa. ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo, teniendo Estados Unidos, Ucrania está a, a 400 kilómetros de Moscú. Si, no tiene Ucrania está a 1600. ¿Y le ganan ahí? ¿Ustedes creen que los americanos este, le dan las armas grandes a, a los Ucrania? Biden acaba de dar más de... Más de están ya en, en 40 mil millones de dólares de ayuda militar. Eso lo están pagando los, este, los ciudadanos americanos. llegaremos hasta la hasta los mil millones de dólares, ¿no? Y eso al final va a afectar a la economía americana, porque ustedes saben, economía no hay lonche gratis, todo tiene un costo en la economía. Cada bomba, cada granada, cada bala, cada tanque tiene un costo. Alguien lo tiene que pagar. Entonces, este, están actuando de forma irracional, incivilizada, ¿no? Se rinden, negocien, tengan acuerdos porque las guerras terminan así, señor No hay otra forma, porque lo mismo lo hicieron a los, a los rusos del acuerdo de ustedes, el año, año 18-17. Los rusos perdieron la guerra con, con, con, con la Alemania imperial de esa época, ¿no es cierto? Ya estando, digamos, estando este Lenin en el poder, el, los comunistas en el poder, ¿y, y qué le pidieron? Este, le, le pidieron Estonia, Lituania y Polonia, ¿no es cierto? Toda esa zona, este fronteriza y lo cedieron este, en ese momento tuvieron que ceder los, los, los comunistas los bolcheviques a quienes a los alemanes y con eso siguieron, siguieron la, el, el tratado de paz de brileo y con el cual se retiraron de la guerra este, los, los, los rusos perdiendo territorio ya o sea, no fueron a la guerra de exterminio porque el, el siguiente paso era que los alemanes lleguen hasta moscú entonces la, la cosa quedó ahí el, porque el pueblo el, el ruso se podía levantar ¿no? porque no, no, no tenían que comer pues Estratégicamente, no nos tenemos acá, entregamos el territorio, el tratado de paz, bueno, ya, ya no vamos a estar en, en, en la guerra, en tanques, en armas, ¿no? que la gente coma. Entonces, ¿problema? el problema estructural y, y en la economía de Perú es si mantenemos este modelo, señores. ¿eh? El modelo de economía de, de economía de mercado, de libre mercado, depredatoria, saqueadora, extractivista que nos impide a nosotros desarrollar el país. Con eso había crecimiento económico, sí vio crecimiento económico, pero no había desarrollo. Nosotros tenemos que industrializar al Perú con tecnología de punta, con producción especializada, inteligencia artificial, biotecnología, tecnología de la información, química, ese es el futuro. Por ahí está entrando este China con la India, que van a ser las potencias más poderosas más poderosa que Rusia. Y nosotros seguimos exportando piedras. El señor Castillo en problemas este, domésticos, de sus 20 mil dólares, que me dijo el camarero, el secretario, con la otra mujer. No tienen noción de lo que es visión de Estado, señores. Esta es una oportunidad para América Latina. Si Maduro sabe negociar bien su petróleo, Venezuela va a salir gradualmente del de problema en que se encuentra. Fíjate, el enemigo de mi amigo es mi amigo. Ya para los americanos, para Biden, este, Maduro ya no es el problema principal, no es la contradicción principal. La contradicción principal está acá ahora con los rusos y Putin. Por lo tanto, si yo tengo petróleo acá, acá a 200, a 200 kilómetros de, de Miami, de Texas, ¿quién no tiene Maduro? Bueno, ya no me interesa Guaidó, pues es, un, es un títere. Bueno, que lo, que lo hice como títere, bueno, ahora ya no me sirve lo voto, pues. Pero a cambio eso me va a dar petróleo. Porque yo... Biden, yo presidente de americano, no voy a gastar las reservas este, de petróleo americano. Porque ese es un peligro, porque yo puedo parar toda la toda la, toda, la, toda la maquinaria industrial americana. Eso, no, eso, eso tiene que preverse. Entonces prefiere él este, negociar con Maduro. Con, negociará si Petro gana con Petro. ¿Y nosotros qué? En estos problemas este, domésticos, en estos problemas que no tienen sentido, porque no tenemos presidente, porque tenemos una ultraderecha una derecha cavernaria retardatarias señores, esto no es justo, yo llamo a ustedes, les llamo a la conciencia, esto tenemos que terminar, ni la ultraderecha, ni los grupo de poder, ni la, los canales de televisión, ni estos fascistas, ni, ni esta gente, digamos, este, improvisada e incapacitada. Bueno, hay una tercera posibilidad, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que avanzar nosotros, porque no vamos a 200 más a, años más de, de esta situación de, de neocolonialidad, tenemos que salir de este entrapamiento y para eso hay que comprender esto. Si nosotros comprendemos esto, cambiamos esto por un modelo económico más justo, de bienestar, no un modelo comunista, no un modelo este, de, de, de, de economía centralmente planificada, no, ese modelo no. Un, un modelo de, de bienestar popular, un modelo que humanice la economía, entonces tenemos salida, tenemos viabilidad. Bueno, hasta aquí, vamos a hacer un break de un minuto, por favor, señores, ¿ya? Muchas gracias. Vamos a las preguntas. Esto es teoría científica, señores. Esto no es especulación. Esto es lo que se me ocurre a mí. Esto no es una cuestión que me levanté hoy día a hablar de cualquier tontería. Esto, para esto, esto hay que estudiarlo. Eh, en, en mi nuevo libro, cerca de 950, cerca de mil páginas, porque está creciendo, digamos, este, este libro, sobre crecimiento económico y distribución de la riqueza, estoy probando con series estadísticas ¿no? cuál es la salida que tiene el Perú. ¿no? Estoy refutando todas las teorías este, neoliberales, todas las teorías de la escuela austriaca, de la escuela manchesteriana, ¿ya? Y, y, y, y para demostrarle a ustedes que hay una tercera posibilidad, una tercera salida en, en, nuestro, en nuestro país. Y que les puede dar bienestar a la mayoría de peruanos. Pero para eso, ¿no? Para eso este, es necesario, es necesario este, tener claridad del problema, ¿no? Eh, yo le estoy hablando de un punto de vista, digamos, de un conocimiento que, científico, ¿no? Que para esto uno tiene que estudiar, uno tiene que leer, no sobre todo conocer la, la, las estadísticas, este, las matemáticas, la econometría, ¿no? Que a mí me costó aprender eso, pero lo, lo aprendí, pues. Ya no retórica, ¿no? Porque la retórica, digamos, es el reino de los, de los políticos, el reino de la, de la doxa, de la mentira, ¿no es cierto? Ya, voy a tratar de responder algunas preguntas para luego este ya, mire eso es el, el, los modelos de del, los modelos de de la economía marxista, este, les explicaría una clase, hay una serie de burros de bestias digamos, que porque leen el capital no, no saben ni leer el capital, son tres tomos pero el único tomo que Marx escribió fue el tomo uno no hay una teoría económica del socialismo, entiendan señores no hay una teoría económica del comunismo lo único cierto, evidente, es la teoría económica marxista que está en el tomo 1. ¿Qué cosa es el, el capital, el tomo 1? Es un diagnóstico de la sociedad capitalista de 1850, más o menos. El libro fue publicado en 1867. Es un diagnóstico. ¿Ustedes saben lo que es un diagnóstico? Váyanse a un médico. ¿El médico qué hace? Le hace un diagnóstico, le, le, le, le detecta el mal que tienen ustedes. Esa es la, la, el, la teoría económica marxista en el capital. Pero no hay ninguna obra, no es cierto, inclusive acá tengo la, la, la obra de Rosa Luxemburgo sobre la acumulación de capital. No hay ninguna obra que, que te diga ¿no? cuáles son los fundamentos, las bases de una economía socialista, marxista. Eso no existe. Los rusos tampoco lo pudieron hacer. ¿Ya? O sea, esta gente no, no sabe lo que está hablando, o son sea, gente de folleto. Al igual que los libertarios, los minianarquistas, los anarcocapitalistas, anarco toda esa gente que, que sigue este, al dinosaurio este argentino, a que no sabe lo que está hablando, ¿no es cierto?, porque hace uso de series estadísticas de un, de un economista este, americano, May, Mayden, sobre cómo fue el crecimiento mundial, las malinterpreta, para hacerle creer a la gente que con el capitalismo, la civilización despegó, la, la, la, el mundo fue otro. Mentira. No fue el capitalismo, fue la revolución científica, el conocimiento científico. Es como ahora. No es el capitalismo el, el que hace crecer la economía, sino el descubrimiento, ¿no es cierto?, de nuevas fórmulas, de, de nuevo tipo de instrumental, como la, como la teoría cuántica, como la inteligencia artificial. ¿Usted cree que un capitalista inventa eso? No, Eso, eso, lo, eso lo, lo trabaja en, la, en las universidades. Y acá hay otro dogmático que dice que el marxismo es la única concepción del mundo que puede salvar al... al ¿no? Dice, la única que podría salvar al mundo es mentira, Marcial Pachari, no sé lo que está hablando. Esto, esto, esto se llama totalitarismo, ¿no? esto se llama, para que aprendan ustedes, esto se llama este, verdad única, ¿no? Pensamiento único. Esto es mentira. No existe una verdad única. ¿Ya? No existe verdad única. Eh, eh, ustedes no pueden discutir, pues, miren, no, yo les recomiendo a ustedes, no pueden discutir con un comunista con alguien que se dice marxista porque no sabe ni lo que es el marxismo y yo voy a, voy a programar la, la clase de marxismo que les he dicho porque el marxismo tiene variantes una cosa es el marxismo puro de Carlos Marx otra cosa es el marxismo leninismo y otra cosa es el marxismo leninismo maoísmo y otra cosa es el marxismo troquismo esta gente no sabe lo que habla ya. así como en, en los modelos de este, de neoliberales y liberales en los modelos libertarios ¿no? No, no han leído ni, ni, ni siquiera, digamos, estos libros elementales, miren, este libro de, de uno de los padres, Hayek, no, a, a mis, no, no han leído ninguna de, no han entrado, quizás habrán revisado la, la, la pasta, ¿no? Pero son como cerca de 100 libros, ¿no es cierto?, este, que tienen una, una repetición circular ¿no? de un argumento, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la libertad, el lucro, libertad del lucro, ¿no? y, y, y el marginalismo, ¿no? en, en ese esquema se mueven. Pero eso no es la economía científica, pues señores, lamentablemente. Ya, se mueve en, en el marginalismo, en la escasez, en la rentabilidad del capital, en la libertad, en el concepto de democracia única. No, mi ley, sobre todo, mi ley es, es un, un cavernícola, señores. Y, y yo le he escuchado a, a mi ley, es una, es una teoría obsoleta, es una teoría. Este, totalmente anticuada, pero que le ha revertido, pues le ha cambiado la etiqueta, ¿no? Y la presenta en Argentina, como los argentinos no conocen de economía, me estoy dando cuenta, como si fuera, este, la última verdad, ¿no? La última moda. Ahora, vamos a ver. Por eso le digo a los pulpines, no se dejen engañar por estos estafadores, ¿no? Por los libertarios, por mi ley y compañía, ¿no? Yo voy a tratar, de este, en, en, otra, en otra sesión, todo lo que es la economía liberal, neoliberal, la economía manchesteriana, la, la economía de mer mercado, para que vean cuáles son las falacias que existen. Y también voy a, tra voy a trabajar la economía marxista, para que vean que, que estos dos extremos son ideologías, son, son, no son teorías científicas. ¿Ya? Acá me pregunta muy buena, este, esta pregunta Miguel Gales. ¿por qué las tradicionales no transforman el mineral aquí en el Perú con mano de obra barata? Ya, esa es una buena pregunta, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen presión en sus países para mantener las fábricas transformadoras, porque si no hacen eso, generan desempleo en sus países. Y ellos están obligados por sus gobiernos a tener un mínimo, ¿no es cierto?, de, de trabajadores en esos lugares. Pero esa, pero esa idea, esa, esa, este, esa tendencia se rompió pues, cuando ellos este, impulsaron a los tigres de Asia y también a, a China, ¿no? Porque en China pagaban, ¿cuánto? Pagaban este, eh, 10 céntimos de, de dólar la hora. ¿Y cuánto pagaban en Estados Unidos? 18 dólares la hora. Entonces ahí desterritorializaron, deslocalizaron sus industrias y se llevaron a producir este, las computadoras, los chi, las zapatillas, Nike, la ropa y todo lo que ustedes ven a esos países. Porque China les permitió eh, en unos enclaves, en unos hubs tener esa posibilidad ¿no? de tener empresas con mano de obra esclavizada prácticamente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La situación de Ucrania, ahí tengo una pregunta, Juan Robert, pregúnteme sobre geopolítica, si quieren ustedes, no tengo problema. Pero si la situación de Ucrania se agrada, ¿cómo puede el, cómo puede el Perú? Dice, no le no he podido copiar. La situación de Ucrania va a acabar en las la, la próximas este, semanas, señores, se lo, se lo digo con toda claridad. Es que los rusos no son tontos, ¿no? Los rusos querían hacer lo que se llama una blisker, o sea, una entrada así violenta a, a, a, a Ucrania. Pues se se dieron cuenta que los norteamericanos si y los ingleses este, habían, digamos, diseñado una estrategia de una contraofensiva para dice acá si la avión se agrava en Ucrania cómo puede enfrentar el Perú bueno no no no lo no. entonces este y comenzaron digamos con, con drones y con equipos sofisticados a, a, a bajarle los tanques y, y todo el, el transporte pesado a los, a los rusos dice, cómo voy a preparar para mejorar dice perdón mejores condiciones no ya estamos sobre el caballo ¿no? ya estamos sobre el caballo no entonces los rusos se dieron cuenta de eso, entonces pararon, digamos, este, eh, pararon la, la invasión, ¿para qué? Y cambiaron de táctica, ¿no? Acercar ciudades. Por eso que han cercado cinco ciudades, pa para evitar el costo humano, ¿no es cierto?, y asfixiar económicamente estas cinco ciudades. Aislar prácticamente a Kiev. Eh, ¿Quién dice que se agrada como puede, puede pararse para inventarse. Ahora sí le lee. Ya, entonces han cambiado de estrategia, eh, eh, no, no van a entrar directamente aquí, lo van a rodear, lo van a sediar, le van a cortar los alimentos, la luz, el agua... Y una vez que hayan salido todos los civiles de, de, de Kiev, de la capital, van a demoler la ciudad. Pero no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, es culpa de quién es eso? Es culpa de los fascistas, pues, que están manejando la política de Ucrania, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? No es un problema acá de democracia, problema de libertad, señores. Eso es absolutamente falso. Acá este es un juego de intereses de dos, dos grandes bloques, ¿no? El bloque este, anglosajón comandado por... Estados Unidos e Inglaterra y el bloque ruso, ¿no? Porque ruso quiere mantener sus fronteras seguras, ¿no es cierto? Y evitar invasión de, de, de la OTAN a su territorio. Y para eso necesita tener a una Ucrania controlada. Ya, porque además hay un problema de tipo étnico, ¿no? Ucrania, como le dije en una oportunidad, Ucrania, este... Ra, eh, étnicamente son lo mismo que los rusos. Han nacido de la misma tribu y tienen un pasado en común. Ucrania ha sido una república socialista, ¿no es cierto? Este, soviética, con, con, con Bielorrusia, con Georgia. Ya... Eh, eh, Rodolfo Mario, Bassano, no, no me pregunte si. Eh, de, ¿cómo, yo, ¿Cómo yo puedo debatir con una, con una, con una, este, con una sarta de, de ignorantes? Disculpen. El, el día que alguno de ellos este, me traiga un grado do, doctoral, lo voy a pensar. Acá, peso pesado con peso pesado, no, pero con un ignorante que solamente ha leído unos cuatro folletos, son comunistas de, de folleto, es perder tiempo, ¿no? Eh, uno no, no tengo tiempo para, para poder este, estar. Este, situaciones, digamos, que no van a llevar a nada, señores, porque yo sé todo su discurso, ¿no? La eh, eh, eh, con su rollo, ¿cuál es? Que tú eres materialista o idealista, tú, este, ¿cómo te ubicas? ¿Cuál es la concepción del mundo? Eso, eso está escrito en los libros de Marta Jarné, que de George Politzer, en el libro de, de, este, de Constantinov, señores, son repetidores. Estos señores no racionalizan, no leen, no piensan, son como papagayos. ¿Por qué? Porque son fanáticos. Pues al fanático se le adoctrina de esa manera. Y así quieren adoctrinar a una serie de, de, de gente que lo ven, ¿no? No, en la, en la tierra de los hijos el torto es rey, a ver, eh, eh, fue un error dice, eh, eh. ¿Quién puede regular, regula pues el gobierno, ¿no? a ver, muy bien acá me dice, este, China va a invadir, este. también claro que sí, eh, una vez que eh, esté terminando el problema de, de Ucrania eh, China tiene las la manos libres para entrar a, a Taiwán este, eh, para, para los, los chinos están felices y contentos ¿no? por eso están apoyando a, lo, a los rusos ¿por qué? porque Taiwán es una provincia de China pues ustedes creen que si China este, invade Taiwán y, se, y pues, se posesiona de Taiwán va a ir una guerra mundial no es imposible, los Estados Unidos es una potencia que está en decadencia señores y ahí ellos no se van a meter harán una finta, romperán reuniones comerciales pero Taiwán, Taiwán tiene que caer, ¿no? Es un problema de los chinos. Es, es como si fuera este problema un símil. Ustedes pónganse a pensar, ¿no? Que eh, California este, eh, está en su mayoría poblada por, este, por este, mexicanos, centroamericanos, peruanos, latinoamericanos. Supongan ustedes que llega a ser gobernador un, un latino, un mexicano. Y él dice, ¿no? Como los latinos somos 51% en California, vamos a decretar este, un referéndum, principio de autodeterminación de los pueblos. Queremos que California, que fue antes una provincia mexicana, sea una república, un estado independiente de Estados Unidos. Entonces, llamamos al referéndum. Entonces, el 51% de los californianos diciendo, ya, vamos, vamos a hacer un estado nuevo, independiente. ¿Ustedes creen que Biden o el gobierno americano va a dejar que California se independice de. Estados Unidos, no, inmediatamente le van a meter las tropas, los tanques, y, va, y van a matar ahí a todos este, los opositores, señores. Y ya lo han hecho, evidencia empírica, lo hicieron en el año de 1860, cuando los estados del sur de Estados Unidos formaron la Confederación este, Americana contra los Estados Unidos de, de, del Norte, y se, se fue a la guerra, pues, fue la única salida, fueron a la guerra, se mataron los gringos, murieron más de 700.000 mil norteamericanos entonces, ese es el lenguaje que ellos entienden, ¿no es cierto? Y ahora no sé por qué se escandalizan y por qué promueven esa guerra, digamos, en Ucrania, ¿no? Cuando, cuando han debido, digamos, entrar a la negociación diplomática, ¿no? Ya, ¿qué más dice... El dólar va, va, va a ser afectado con la guerra. Esa es una consecuencia. Yo no voy a debatir con ningún payaso, eso se los, se, se los aviso, señores. Yo debato este, en, en un medio académico, como debe debatirse. La gente seria debate ahí. Y debato con uno de mi nivel. A ver, ¿qué otra pregunta? No, no, a ver, Tercera Guerra Mundial. La exigencia del carnet sanitario está eliminada, ya este, con esto ya de, con, con, con la, la, esta pandemia está en, eh, te muere, digamos, esto ya no debe este, reagir, ¿no? El dólar, el, el, dólar, el dólar no va a desaparecer, va a perder su, su poder a nivel de la economía internacional. Los chinos y los rusos van a inventar otra moneda, digital o, que, que, o el yuan o cualquiera de esas monedas, ¿no? ¿Qué dice acá? El estado de emergencia la ampliación es, es, es un error, no de Castillo. ¿no? Ha ido a levantarlo el, el 28 de julio pasado. Está mal asesorado. Dice fue un error para Estados Unidos y la China y otros países asiáticos. Y no dejar que funcionen en su colonia como, como el Perú. No, pues, eh, para los... Eh, Yo les he dicho que el... el el capitalista no tiene patria. Lo que él busca es rentabilidad. Y si yo en, en China consigo trabajadores a 10 centavos la hora, prefiero fabricar en China que fabricar en, en, en Estados Unidos, donde yo pago 18 dólares la hora. Han ganado mucho dinero pues los, este, los capitalistas en China. ¿no? Es un negocio de ellos. Ahora, que esto haya perjudicado a los americanos, claro que sí los ha perjudicado. Pero para ellos eso es, eso es válido, legítimo. Porque lo permite el gobierno, pues, americano. Eh, ¿qué, ¿Qué se necesita para implementar la constitución del 79 de edición política? Ya les dije a ustedes. Eso no pasa por el Congreso. En El gobierno comunista de Allende dijo, nació con algo donde la fábrica, más no, no lo entendí, a ver. Vamos a las preguntas sustanciales. Ustedes tienen que ubicarse. Están ustedes como Castillo. Problemas menudos, problemas domésticos. Vemos el problema macro, el problema que afecta a todos nosotros, no problemas menudos, señores. Acostúmbrense a pensar en grande, no en pequeño. ¿Cuánto tiempo le queda a Castillo para la vacancia? El procedimiento son 30 días más o menos, calculo yo. No, no, ya no va a dar ningún reactivo, no, no va a dar. ¿Por qué no le compra a petróleo a Venezuela? ¿Por qué? Porque hay un negociado, pues sí. Eh. Eso es lo que tiene que destaparse, ¿no? Y eso es una de las razones de las acusaciones de contra Castillo por haber favorecido una licitación fraudulenta, ¿no? De un particular, ¿no? Ya le digo que cualquier nacionalización, cualquier expropiación, tiene que ser previamente, tiene que restaurarse la carta del año 79. Si lo quieren hacer ahora, este, Cerrón u otro loco, es una locura porque nos va, nos va a costar a nosotros, nos van a embargar, vamos a estar como Cuba nosotros. ¿Qué hacemos eso? ya Porque nos embargan todo lo que tenemos. Hay que hacerlo racionalmente, inteligentemente. Los japoneses están golpeados, no se van a meter. Están de, en balcón. China es la que va a imponer su, su, su moneda. ¿no? Parte de América Latina, África, Asia. Bueno. Ok, entonces. Ahora vamos a la de Belmo. Yo no soy asesor de nadie, por si acaso. Asesor de campaña, no soy asesor de nadie, señor. Yo soy un profesional, yo soy un empresario. Ricardo es mi amigo, yo no soy este una persona que trabaja para otro. Siempre he tenido mi independencia y mi autonomía, ¿no? desde que tenía 15 años, he sido empresario. Ya yo he hablado con Ricardo y yo, ten, yo, ten, yo soy un hombre muy ejecutivo, tomo las decisiones señores de acuerdo a las circunstancias. Ya le he expresado que tiene que decidirte una vez, porque el pueblo no puede esperar, el pueblo sufre mucho, ¿ya? Y el pueblo tiene derecho a vivir mejor, y no es justo que se le deje la ciudad a una ciudad de 13 millones de habitantes, a un grupo de negociantes que van a la playa, la van a lotizar, van a, van a robar todo el municipio, todos los recursos, entonces, este que él por patriotismo lo haga, que es el momento, ¿ya? Ahora yo, yo tengo el equipo ¿no? de científicos, de técnicos tengo, tenemos más de 800 técnicos y científicos señores, para trabajar cualquier proyecto político grande, el, el Perú es muy chico es un, un país de este, 33 millones de habitantes, 220 mil, 200 mil millones de soles de presupuestos las municipalidades ¿no? son 4 mil millones de soles de presupuestos, no, no es cosa de otro mundo es, es, es muy fácil manejarlo, pero hay que tener el poder, si no tienes poder no puedes hacer nada cree que el arte le, le da un reactiva a las empresas pues no no no haber reactiva. ¿Qué opina de ángulo? control de precios? No, te, está no es control de precios, está regulando. Acá hay un resentido social, hay quien reate que se esconde, ¿no? Bruno y les dije a ustedes que iba a hablar, se va a quebrar, se va a quebrar. Yo ya les he dicho a ustedes, ¿no? es la teoría del dilema del prisionero. A, a todos estos este, vagos que están ahí, señores, repórtenlo, repórtenlo, no no debatan. ¿Ya? No debatan con estos este, señores. Colombia no es miembro de la OTAN, sino que vayan ha querido este, jalar este, a Duque, ¿no? Para que apoye sus medidas como diciendo que los América Latina apoya la política de Estados Unidos en Europa. ¿Ustedes creen que Colombia es un país europeo, País de Colombia a, a la justa se está terminando su, su mandato, este Duque, señores? Pacheco va a inculpar a Castillo, sí. Necesitamos cambio de estructurales, Machari. Claro, pues, lo que le estoy planteando, ese es el modelo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos el modelo alternativo a eso. La, la, el cambio de la constitución, la restauración de la constitución, causaría un problema internacional ninguno, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque sencillamente es una decisión soberana y jurídica. La que, es, la que fue una decisión i, ilegal y lícita fue, fue este, convalidar la constitución del, del 93, porque eso era producto de un golpe de Estado. Eso en ningún país lo debe aceptar, pero se aceptó por una cuestión de hecho. Claro que India va a ser la segunda potencia mundial, ¿no es cierto? Porque forman parte del BRIC. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. ¿Cuál va a ser la primera potencia? China. Segunda potencia, este, India. Tercera potencia, Estados Unidos. Rusia es una economía más, más pequeña, está más abajo. Pero sí si es una potencia militar. Es una economía pequeña pero tiene potencia militar. ¿Quiénes son los candidatos más idóneos? ¿No es cierto? Para la alcaldía de Lima, ya les he dicho. Los probablemente son cinco, ¿no? Urresti, este, Porqui, Belmo. Después está. Hay dos más que no me acuerdo en estos momentos. Pero dos de todos ellos es este. mejor que Belmo sea el, el, el alcalde. Ojalá de una vez de, que, que decida Ricardo ya para. No, no puede estar deshojando margaritas en este caso, señores. En la política no, que tienen que tomar decisiones. El tiempo vale más que oro. Nosotros jamás podemos ser como Cuba. Pues. Cuba, Cuba, es un, Cuba es un país, pues, es como decir la Arequipa, ¿no? País pequeño, un país que no tiene recursos. Es un país que... Nosotros somos una. vamos a hacer una verdadera potencia pero con un nuevo gobierno, ¿no? Tenemos todo nosotros. Lo que pasa es que hay muchos traidores, muchos entreguistas. Hay muchos mentirosos demagogos, ¿no? Ya. Lógico, en los laboratorios que, que, que, habían, que hay, habían en Ucrania, justamente, esa es decir, una razón las de la captura pues, de, de los rusos, ¿no? Los rusos se han apresurado porque no querían que se desarrolle ese proyecto en Ucrania, ¿no? Porque saben que las armas químicas para quién iban a ser dirigidas contra ellos. Las armas nucleares contra los rusos. Entonces se han adelantado ellos antes que los, que los americanos y con toda la coalición de la OTAN invadan Rusia. ¿no? Es, un, es un, una invasión preventiva, si ustedes quieren, llámenle. Ya. Yeah. Entonces termino, señores. La India está jugando con, lo, con los chinos, sabe que ese es el, ese es el juego, ¿no? con los chinos y los rusos. El modelo neoliberal tiene que caer, señores, eso olvídense ustedes. El mensaje de, de Castillo, el, este, el martes o el miércoles, va eh, a medidas económicas. No creo que el Cholo se anime a, a, a capitular, a renunciar. No, no tiene los. No tienen los cojones para, para hacerlo, ¿no? Salvo, pues, que, salvo que Pacheco pues, brinde una confesión pues, demoledora, ¿no? Que tenga fotos o videos, ¿no? Audios, ¿no? Yo, yo, me, me dicen a mí unos este, una gente que está, conoce este asunto que lo, tienen grabaciones de, de Castillo. Tienen audio de Castillo. Entonces eso con, con eso lo va a terminar. ¿no? O sea, hay que, solamente tenemos que prepararnos porque ya se vienen nuevas elecciones, señores. Tenemos que prepararnos. Y lo primero que hay que hacer es liquidar esa constitución fujimontesinista. Torquenta, eso del, del nuevo orden mundial, eso se está recién, recién este, formando con la, con la inclusión de, de China, la India y, y Rusia. ¿no? Siempre las potencias triunfadoras de un, un conflicto son las que imponen las nuevas reglas. ¿no? Estados Unidos es una economía ya en decadencia porque es una economía en decadencia porque debe, tiene una deuda de 33 trillones de millones de dólares ¿se dan cuenta? o sea, debe más de lo que produce es una monstruosidad de plata con decirle ¿cuánto, cuánto es, el, cuánto es la, el PBI de Perú? el, el PBI de Perú es 0.25 trillones o sea, menos de un trillón ¿y cuánto debe Estados Unidos? debe 33 trillones ¿a quién le debe? a los chinos a los europeos El liberalismo tiene decadencia absoluta, señores. Lean este libro, ¿ya? Sino que esos, este, esos libertarios, esos fascistas, este, todos estos ignorantes que trolen lo de la Plaza Martín, que pregonan teorías totalmente obsoletas, ¿no? Este es el libro. Una historia de, de todos los imperios mundiales que han caído, es su auge y caída de todos los imperios, desde, desde Roma. Detalla cómo es que se producen, ese es un libro de relaciones internacionales de geopolítica, ¿no? Cómo las guerras, cómo las este, negociaciones diplomáticas, cómo la, este, la economía de esos países provoca, ¿no es cierto?, que un imperio perezca. ¿Y por qué aparece otro que lo sustituye? Siempre muere uno, pero nace otro. Ya. el Movimiento de Poder Ciudadano. Ahí hay lo, los que tienen, los que forman parte de un directorio provisional ahí que, que existe, van a convocarme, dice, a una reunión más adelante. ¿no? Y ahí este, le van a entregar la, la, la, las bases políticas, la, para que ustedes, pues, los que estén interesados, participen ¿no? de manera horizontal. ¿ya? Y trabajen, digamos, una opción para mí que es viable para el Perú. Una nueva No somos de libre mercado, yo no soy de libre mercado, yo no soy neoliberal, por si acaso, señores. Hay una diferencia fundamental porque, evidencia empírica, este, ábranse los ojos, para saber si es bueno o malo, tienen ustedes que darse cuenta. 200 años de libre mercado, ¿el Perú ha desarrollado, el Perú ha crecido, el Perú está mucho mejor? No. Entonces, ¿por qué persistir? El modelo comunista, supuestamente comunista, de, de, de economía planificada, Existió en la Unión Soviética del el año 17 hasta el año do, 1991, 70 años. Y existe en Cuba, en Corea del Norte. Ese es el modelo que debemos seguir, no, es un modelo fracasado. Es un modelo que reprime al ser humano. Entonces hay una tercera posibilidad, sí. ¿Ya? Y se lo explicaré en otra, en otra oportunidad. Esos dos modelos son modelos que tenemos que recusar, que tenemos que nosotros, este, decirle a la gente, son modelos que van, van contra un humanismo social, ¿no es cierto? Porque el ser humano es el fin del poder, el fin de la política. ¿Ya? Y por eso yo creo que esa es la posibilidad, esa es la salida. Ya, les agradezco, señores. Las respuestas son repetitivas, no hay nueva pregunta. Lo de Bukele ya no, no ya les expliqué la una, una situación, es un gobierno que limitado, la, la economía este, de ese país es muy pequeña, hablar de la economía este, del gobierno de Bukele pues, es hablarle como la economía de Ica, ¿no? estamos hablando acá de cosas grandes, ahora que es un presidente honesto me dicen que sí lo es, que está enfrentado a la oligarquía de su país, que dice que está, está enfrentado. Que el COVID no es arma biológica, señores. Que el COVID es, es un virus como cualquier otro. Hoy vendrán otros virus más, más adelante. Acuérdense de mí, vendrá un tercero, o cuarto virus. Siempre ha habido virus en la humanidad. Hablemos de política. Cuando quiero, cuando estoy con ustedes, hablemos de, pregunten sobre la gran política. No pregunten sobre chismes, no pregunten sobre cosas que a ustedes no les va a servir. Ustedes tienen que tener cultura política. Ver el mundo, la geopolítica del mundo, porque el Perú no está aislado, el Perú está dentro de todo el contexto mundial. Ya le dije que bajar el precio de la, creo que decía, a 360 queda y luego vuelve a subir. Así que los que, los que, los que tienen, quieren comprar, compren ahora, que está en 370, más o menos 375. Después va a subir. ¿Cómo se implementa la, la carta del 70? Ya se le expliqué a Castillo. Si sí, nosotros, con, nosotros con obras no tenemos ningún problema, ya le he dicho a Ricardo, no tenemos ningún problema. Pero yo no soy este neoliberal, eso sí le quiero decir, yo no soy neoliberal, yo no creo en la economía del libre mercado. Eso que tengan claridad todos ustedes, porque es la que nos ha llevado, nos está matando a nosotros. Para mí Estados Unidos es una potencia en decadencia. ¿Cuál es el imperio? el imperio que está formándose? ¿Es el imperio chino? pues no, El imperio americano está en decadencia. Ahí tenemos que centrarnos. El APRA está putrefacto, el APRA está en descomposición. El APRA ya es un cadáver, señores. Hablan ustedes, el Fujimorismo es un cadáver, ya les he explicado a ustedes, el Neoliberalismo es un cadáver. Pensemos en cosas del futuro, que acá cada 20, 30, 50 años, ustedes van a vivir esa época. Hablemos de la gran política, ¿no? De cosas intrascendentes como los dinámicos, como toda esa toda esa tontería que transmiten los canales de televisión, para que lavarles a ustedes la cabeza, para... O sea, han magalizado la política. Quieren que ustedes que piensen así, pues, pero que no creen que, eh, que entiendan ustedes lo que es una, un modelo de economía de mercado, ¿no? Que les ha robado su dinero. No quieren que le hable de los fondos que hay, de ahorro que hay, ¿no? ¿Cómo, cómo se llevan la plata del Perú, Eso no quieren. Quieren que ustedes este, piensen cosas que triviales, ¿no es cierto? De los viajes de Bermejo, que lo de Zarratea, que lo de, lo de Barrenzuela, lo, la fiesta en la casa de Barrenzuela con Bermejo, ¿no? Y, y tienen ustedes que capacitarse, tienen que estudiar, señores. Eso sí, se le doy un consejo, un idioma, ¿no? idioma del futuro, ¿no? El americano o el chino, porque lamentablemente, pues, lamentablemente el, el, el, el mundo no se mueve sobre el ni el aymara, ¿no? y no es que yo menosprecie esa, esa, esos, esas lenguas, no, no, no sino que el mundo se mueve en función de esos idiomas. ¿no? Y ustedes tienen que aprender, si es que quieren ser grandes en la política. ¿no? El COVID ya pasó, señores, ya les decía, el COVID ya fue, ya, y como todo virus, ya se normalizó. Por ejemplo, bueno, yo ando sin mascarilla ahora en la calle. Rosy Sandoval, ¿qué pregunta me ha hecho? No, no, no veo su pregunta. Nicolás Maquiavelo, este, dicto clases este, de, Ma de Maquiavelo tres meses por lo menos para que aprendan algo de Maquiavelo. Se explicaría lo de Chile, lo de Bori, se lo acabará en Chile, pero no, no, no hay tiempo para explicarle. ¿no? Que podemos acabar con la corrupción, claro que sí la podemos acabar, eso es fácil. Es decisión política, ¿no? T tener runtos. Eh, Belmond iría con otro partido, en Alianza. ¿Qué opina del modelo que iniciasmo es un modelo superado? Pues, sirvió a, a 30 años. Ya después se ha tenido que hacer rectificaciones. Pero que todavía se aplica en América Latina, se aplica todavía ese modelo. Los costos de la canasta básica no van a bajar, señores. Lo que sube en América Latina, en el, lo que, lo que sube no vuelve a bajar más. A pregunten cosas, cosas, cosas este, reales, cosas de, de gran política, de gran economía. Acabar con la corrupción es fácil en el Perú, claro que sí es fácil acabar. Ya les he plantado un sistema anticorrupción, un sistema antimafia, con un ser anticorrupción en la cabeza. El director de BCR cambia en años, no, todo, cinco años. Esa fue la herencia que nos deja Castillo, pues y Cerrón. En China hay parte único, sí, es, es, es, es parte único, pues es el modelo, ¿no? ¿Estamos preparados para poder instruir? No, jamás, con este con esta constitución, con este sistema no podemos. O sea, yo les hablo de la, de la política en serio, ¿no? no como esos imbéciles, los que todos lo piensan hay que debatir en la plaza Martín, una, una banda de ignorantes ahí que, ¿no? que deben ir primeramente ir a una universidad a estudiar su pregrado. Estudian sus cinco o seis años, y de ahí hagan su posgrado, su maestría, dos años más. Y de ahí su doctorado, tres años más. Ahí recién pueden ellos tener este, autoridad para hablar. O sea, tienen que estudiar 12 años, hacer sus tres tesis, 15 años. desprender dos idiomas, 17 años. ¿Ya? Y luego de ahí recién pueden hablar estos. Pero estos este, estos, este, estos, tarados, este, porque leen dos o tres folletos y convencen a unos estúpidos ahí que no saben lo que, ni lo que dicen, ¿no? Y todo lo ven en debate. el ciudadano es un movimiento. ¿Qué más? ¿Qué diferencia es la economía de mercado con una economía? No, no, no, no. La guerra no terminó con el bicho. Ese, ese, ese, miren, pues, Eso me lo ha enseñado mi hermana, que es doctora en, en bioquímica, doctora en salud pública. Es un, un ciclo, ¿no? Un ciclo. Todo virus tiene ese ciclo. Se expande, llega a la cima y luego va en caída. Estamos en caída, pues yo les dije a ustedes eso, no? ¿Cómo se implementaría? Ya se lo expliqué a Castillo. Ya. Bueno, señores. Venezuela se va a recuperar. No hay, bueno, les ha caído pues eso del cielo, no de la guerra. ¿no? El modelo de Singapur no es un modelo este, aplicable en el Perú. Algunas medidas, así como lo de la pena de muerte. Ya, el, el modelo de Singapur fue un modelo impuesto. ¿no? con la financiación de las grandes corporaciones internacionales. Pero tiene buenas medidas, ¿no? Como la pena de muerte, es, son muy drásticos, su sistema punitivo es muy drástico. Pero se hizo en medio de una dictadura, ¿no? Keiko va a la cárcel, claro que sí. Bueno. No, si, si Estados Unidos está en decadencia y si cae, no nos afecta, al contrario, nos liberamos. Tenemos que negociar con los chinos nada más, pues. con los rusos, con los hindúes. Esa va a ser la, la trilogía del poder mundial. Ya olvídense de los países viejos, ¿no? de, de Europa, ¿no? Son países decadentes. ¿Por qué tenemos que ser inglés? Porque tenemos que negociar con los hindúes. Los hindúes hablan inglés, ¿no? El sueldo mínimo debe subir a 1500, mínimo, para recuperar la pérdida de poder. Bueno. Señores, este, no me hablen de Lores. Lores son unos ignorantes. Son unos burros, artistas que se ponen como, como sobrenombre Lores. En el Perú no hay Lores, señores. O sea, decirse LOR, ¿LOR qué? LOR Ramón Ramírez. Es una guachafería, es, es una muestra de que, que de la, una incultura. El, el, el ser Lord, duque, marqués, o decirse decir, son títulos nobiliarios propios de una monarquía, ¿ya? de un régimen servil, de un régimen feudal. ¿Cómo es posible que unos ignorantes, unos arrapastrosos que no, no, no tienen ni para comer, son unos vagos, se llamen lores? No pues señores, no eh, tengamos un poco de, un poco de dignidad. Cada uno de nosotros debe llamarse por su nombre y apellidos, no ponerse alias como los delincuentes. En el Perú no hay lores, señores, no hay duques, no hay condes, no hay marqueses. ¿Lor? ¿Lor qué? ¿No? Ese, esa, esa persona está fuera de, de la realidad. A uno se le presenta como, como, como lo que es, como señor si no tiene títulos, doctor si tiene grados. Porque para eso he estudiado, ¿no? Y también decir señor a una persona no es ningún tipo, o señorita, o señora, o doctora. Esa es la forma, el, trata, el tratamiento que, que se da. Y los alemanes, por ejemplo, cuando, cuando este, se presentan académicamente, le repiten tres, cuatro, cinco veces sus su, su, su grados, ¿no? Los que tengan, ¿no? si, si, si tiene cinco doctores, dicen el, el, el, el doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor. Juan Rodríguez, por decirle. Cinco veces, porque son los cinco grados que tiene. Si tiene dos, el doctor, doctor. Si tiene siete, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor. Más. Eh, PhD, PhD, ¿qué cosa es PhD? PhD, PH, no es papel higiénico, como algunos ignorantes, PH es el, el acrónimo de filosofía. ¿Y de qué cosa? Es el acrónimo de doctor, o sea, filosofía Doctor, PhD, doctor en filosofía, que es el, el la cumbre del conocimiento, ¿no es cierto? Que es mucho más que ser un doctor en, en sociología, en educación. Más arriba de ello está el PhD, pero hay que estudiar, pues. Hay que estudiar, y todos tenemos que estudiar. Y yo sé que mis pulpines que están ahí viéndome, ellos van a ser doctores, doctores, doctores, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor ocho, siete veces. Porque ese es el mundo que les espera a ellos. ¿no? Tenemos que fijarnos grandes objetivos, grandes metas, para salir de, de lo que nos encontramos. Pues. Ya, por eso los no intereses de China en el Perú, es clarísimo pues este, llevarse nuestros minerales, no como lo están haciendo ahora en la Bambas, en Marcona. ¿no? Esos son los mismos intereses de los norteamericanos. Aunque dicen que ellos dejan algo más, ¿no? 10% más dice que dejan para el Perú. Venezuela no volverá a su tiempo de auge. Pero va a haber mayor este, estabilidad. Bueno. Bueno, estos, estos señores que me hablan de la vacuna, que, que, que hablen... O pongan una evidencia de, de doctores en bioquímica este, que hayan publicado en revistas científicas, porque ahora también hay un grupo que no todos, ¿eh? yo tengo mucho respeto por los antivacunas, pero hay gente que, que transmite como papagayos cosas que no tienen pruebas científicas, si ustedes ponen ahí ¿no? de científicos que sean premios Nobel o gente que, autorizada, no tengo ningún problema. La derecha tiene subidores, claro que sí, tienen a Pinochet, pues no se acuerdan ustedes, Fujimori. El modelo que es aplicable se les explicaré en una de las sesiones. ¿Qué opina de los impuestos a los regalos? Impuestos que si son patrimonio tienen que pagar. Se puede introducir el, el, el país sin cambiar la constitución, no es imposible. No se puede, no se puede. Manan cancho, no se puede. El requisito número uno es, es anular, no cambiar, no, a, a, métanse la cabeza, anular la constitución funjimontesinista. No modificarla, no reformarla, no, hay que restituir. Aquí dicen Lord Cholo, Lord Cholo, pues Lord Cholo, ¿no? Son lores, ¿de dónde? Muertos de hambre son lores, no, no es así, señores, no, no es así. Deberían hacer un acto de contrición esta gente, avergonzarse y pedir disculpas, o ponerse sobrenombre. ¿no? Los masones. plaga. No, uno en política tiene que ponerse su nombre. Ya, están como Hernando de Soto. El señor Hernando de Soto no se llama Hernando de Soto, que es un farsante, ¿no? Primeramente no es economista. Él se llama Hernando Soto. Hernando Soto Polar se llama. él. Pero como es un guachafo, así como lo, lo la Plaza San Martín, este, que se ponen lores, ¿no? Él se puso el nombre de D. ¿Para qué? Para hacer un símil, ¿no?, de, de, del conquistador este, español, Hernando de Soto. Ese sí es Hernando de Soto, el conquistador. Y se puso el arequipiño, se puso, el, se, se puso la, se agregó la palabra de. ¿Por qué? Porque le da más a más caché, pues le da, lo presenta otra. El, el llamarse de, ¿no? en, en España tiene otra connotación. Ustedes comparen, ¿no?, Hernando Soto o Hernando de Soto. ¿Cuál pega más, este, marquete, cuál, cuál, cuál es más este eh, marquetero? A esos burros que no, no quieren ir a la universidad, tienen que ir a la universidad a, a desasmarse. ¿Ya? Porque todos aspiran a que sus hijos sean, sean este, mejores que ellos, que los padres. Porque es una gran hipocresía, ¿no? Que hablan de que son autodidactas. ¿Qué? ¿Ustedes creen que ellos no van a querer que sus hijos sean este, médicos, abogados, profesionales? Son unos vagos. Si algún día tienen un hijo. Claro que sí van a querer que estudien en un buen colegio, ¿no? De pitucos, ¿no? Luego en una universidad privada. Porque así son los cholos, ¿no? Cuando tienen algo de plata, aspiran a a lo que tiene la gente blanca. Ellos son racistas en su inconsciente, señores. Las carreras las decide uno, señores. ¿Qué, qué cosa es una carrera profesional? Es, es adquirir conocimiento para realizar un tipo de actividad en un área del, de, de, de, la, de las profesiones. El resto, bueno, no, no voy a hablar con, con los vagos porque buscarán mil pretextos, ¿no? como son psicópatas, pero lo mínimo que uno puede hacer es pues, estudiar una una profesión, un oficio técnico, algo ¿no? que les permita abrirse camino en el mundo. Porque si no tienes educación, eres un ciego, ¿no? estás dominado. Ya señores, entonces nos quedamos aquí, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.